hasta posa y todo sí. Hola Baku No te Lo estamos haciendo porque viene Pues a ver, ¿qué sucede? Pues nada, le estamos pasando fluidos a a Baku porque, bueno, llevo unos días que está ya o sea, está débil eh, come muy muy poquito de hecho le tenemos que dar eh, su papilla con una jeringa porque no eh... ah, bueno, te lleva bien. Dale, dale. Eh, porque él no come o sea y lo tira todo eh, o sea no tiene mucho apetito de hecho estaba con náuseas hasta hace unos días entonces nada tiene como su analítica que le sacamos sangre y le hicimos eh, hicimos una analítica pues está como súper descompensado a nivel electrolitos, a nivel minerales, entonces nada, siempre el suero viene bien para estas cositas y bueno, la verdad es que Laura le puso la vida a la primera <risa> y salió todo muy bien y nada, seguro que con el suero se va a encontrar mucho mejor, se va, no sé, ya va a sentirse como al final como no está comiendo ni, ni nada, se siente fatal, está todo el día aquí fuera tirado, no tiene ganas de, de nada y seguro que con esto pues le da un chute y se va a encontrar mejor, seguro que empieza a comer, pero necesitaba una ayudita extra que al final el, le está suero, ayudando. el suero es mágico y seguro que, que ya se va a encontrar mucho mejor y va bueno, y bueno. va a remontar de esta etapa que le está costando un poquito la verdad. <risa> <risa> Uy cariño, gracias. Perfecto. Nada, que tener paciencia, que se mueve mucho y arranca todo. Pero bueno, de momento todo bien. Perfecto.